Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si realmente los extraterrestres se han podido comunicar con nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si en el firmamento pues, hay alguna civilización que se haya puesto en contacto con alguno de nuestros gobiernos o que alguien haya captado señales de radio? conocemos diferentes eh, trabajos que se han hecho <coughs> en el planeta tierra donde se han enviado señales fuera de nuestro planeta y se han pues, hecho barridos en diferentes eh, zonas del universo incluso enfocados a diferentes zonas concretas esto lo sabemos y no es nada nuevo de hecho pues se han hecho un montón de trabajos en relación a todo esto pero vamos a ir directamente a los hechos vamos a mostrar este archivo y es muy curioso porque es una de las ediciones de la nsa del technical journal volumen 11 y esto es un archivo ya desclasificado, pero esto no ha salido a la luz. Y habla de ciertos aspectos de la inteligencia extraterrestre, de diversos mensajes y diversos programas de estudio con el espacio exterior. Y nos dice lo siguiente. Recientemente se escuchó una serie de mensajes de radio procedentes del espacio exterior la transmisión no fue continua pero se cortó por pausas en pedazos que se podían tomar como unidades ya que se repetían una y otra vez las pausas se muestran aquí como puntuación las distintas combinaciones han sido representadas por letras del alfabeto de modo que los mensajes se pueden escribir cada mensaje excepto el primero se da aquí solo una vez el número de serie del mensaje se ha suministrado para cada referencia pues bien lo que acabáis de ver en pantalla es el archivo en cuestión solamente son dos páginas pero lo más curioso de esto <coughs> es que esto pertenece al technical journal volumen 11 número 1 hemos visto la página 117 y la 118 y además llevan el sello de la nsa del año 2004 del 21 del 10 es decir que no hace 50 años de esto, esto es más reciente pero si vamos al mensaje en cuestión, no sabemos lo que dice. Pero lo que estaban intentando ya en el año 2004, que para el 2019 que estamos ahora, pues ya lo habrán descifrado, por supuesto. Es que a cada pulso de radio, a cada señal de radio, le iban asignando un valor. Ese valor era una letra. Aquí hay eh, diferentes líneas que podemos ver un montón de líneas y además con diferentes frecuencias en los pulsos habían pausas volvían ¿Qué podemos deducir de todo esto pues bueno lo que podemos deducir de todo esto es que no se trata de unas señales de radio que provengan de un astro de un no sé de cualquier cuerpo celeste no sino de algo inteligente que está marcando una serie de pulsos y es como si estuviese enviando un texto para que el que esté al otro lado, es decir, podemos ser nosotros en la Tierra, pues podamos captar esto. Se sabe que desde hace mucho tiempo se están enviando señales, pero hay señales que no se han enviado eh, explícitamente. Quiero decir, nuestras propias señales de radio, de la Tierra, de ondas, de televisión, de, en fin, toda la telefonía son ondas que también salen fuera de la tierra y esto se lleva haciendo desde que se inventó la radio con lo cual quizá esto ha podido llegar a algún sitio y nos han podido contestar evidentemente eh, si las antenas las van enfocando o apuntando hacia diferentes zonas pues se puede captar esto esto es un tipo de mensaje extraterrestre en toda regla como habéis visto en el texto que viene aquí que está en inglés y hemos tenido que traducir pues lo dice muy claramente no es una, una transmisión no fue continua pero se cortó por pausas en pedazos que se podrían tomar como unidades ya que se repetían una y otra vez es decir todo ese texto porque vamos a poner otra vez el texto en pantalla veréis cómo son letras que no tienen ningún sentido pero que yo estoy más que seguro que a día de hoy esto ya lo han traducido perfectamente y saben exactamente qué es lo que quieren decir hay muchos lingüistas hay mucha gente detrás de esto pero ahora vamos a no sé a reflexionar vamos a pensar un poquito y os quiero lanzar una serie de reflexiones a vosotros ya sabéis que se están dando, pues, muchos mensajes en muchos vídeos, en muchas cosas, y yo creo que esto atiende realmente a lo que serían mensajes de otros mundos. Sí, mensajes que han llegado de la otra de otra parte del universo y que nos han llegado a nosotros. Es cierto que no sabemos lo que dicen aquí, pero yo creo que no hay que eh, fantasear al respecto. Siempre digo que el misterio está ahí fuera esto como habéis visto pues es un archivo está desclasificado ya evidentemente pero claro esto depende en de las manos de quien caiga pues puede ser algo provechoso o no ya sabéis que en Estados Unidos están obligados a dar a desclasificar por el tema de la libre información ciertos archivos que se clasifican se estudian se guardan durante un tiempo y cuando ya han pasado ciertos años, pues se tienen que sacar a la luz. Y hemos podido rescatar esto. Esto no es ciencia ficción. Esto no son naves de detrás de la luna que van a venir y nos van a comer y van a destruir el mundo. Y hay un apocalipsis. No. Esto es un hecho absolutamente real. Así que yo te dejo esta reflexión. Pensemos en lo que es real, en lo que tenemos delante de nosotros y en lo que es ciencia ficción. A veces la ciencia ficción es necesaria para entretenernos, pero la verdad es que no nos lleva a ningún sitio. Y este tipo de archivos son los archivos que se te quedan ahí, se te quedan en la mente y te dan una muestra de que realmente no estamos solos en el universo ya sabéis que los medios de información se encargan perfectamente de seguir a sus gobiernos y si sus gobiernos no les dicen que publiquen esto esto no lo vais a ver en ningún medio oficial en las grandes cadenas de televisión ni tan siquiera en canales especializados no lo vais a ver me refiero a televisión incluso por cable son cosas muy curiosas que están ahí y cuántos archivos están esperando a ver la luz y que seguramente no van a tener ninguna trascendencia. Pero eso sí, si hay gente detrás de la luna, niños en Marte y todo ese tipo de historias que no nos llevan a nada, no nos llevan a ningún conocimiento. Todo eso como entretenimiento sí saldrá a todas luces. Pero esto me gustaría que lo compartierais y que tuviese un poquito más de trascendencia y que nos demos cuenta de que quizá no estamos solos en el universo volveremos con más archivos relacionados con esto hablaremos de roswell Sí, roswell que parece que se ha dicho todo de roswell pues no he podido rescatar más archivos relacionados con el tema roswell y sobre todo con tripulantes que se estrellaron en unas naves y son archivos clasificados de la NSA, pero esto, si os parece bien, lo veremos ya en otro programa. Chicos, muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta la próxima.